Hola gente, soy Francón Espinola y hoy como dice el título contaré una historia de un usuario tóxico del videojuego Roblox, ojo, la historia es 100% real, así que comencemos. Estaba a las 3 de la mañana jugando y decidí jugar Epic Mini Games, un juego muy popular, entonces hubo un usuario que me dijo por echado lo siguiente. Franco, sos un tonto. Yo obviamente vi lo que puso, y le pregunté, ¿por qué? Porque sí, porque sos un tonto. Se llamaba Coach Wolf. La verdad, yo pensaba que quería llamar la atención, pero no, me molestó por casi toda la partida, y no solo a mí, a otros también. Es más, después vino, una jugadora que se hacía llamar la supuesta novia del Coach Wolf. me molestaba a mí, pero, aparte, uno de los textos que escribió en el chat fue para otra chica y le dijo lo siguiente. Te odio, y ojalá te pudres en el infierno el nombre de usuario era Mumimu, y eso pasó cuando jugábamos en el minijuego del balcón, seguido empecé a jugar el minijuego de las puertas láser, y adivinen que, yo y Kochwolf éramos los últimos, habían muchos que me daban ánimos, al final ninguno perdió y los dos ganamos, hasta que, empezamos a jugar el minijuego, láser tal y fue cuando empezaron a ponerse las cosas molestas, me empezaban, a decir otaku, muchas veces, yo la verdad no tengo nada en contra de los otakus, pero en fin hasta que otro jugador Como era una niña asustada Se les unió también diciéndome Otaku de mierda, sal de aquí sal de aquí Tanto Coach como su novia Empezaron a acosarme de lindo y qué sé yo No vale la pena nombrar eso Solo se pasaron, en fin En un momento se pasaron insultándome con chistes racistas Y otras cosas Que no puedo poner ya que Youtube se enoja Pasaron los ratos y me fui a dormir Y hasta el momento ni Kochwolf ni Mumimu Se vieron conectados Si encuentran sus perfiles, denuncien. Se lo quise contar a mi mejor amigo, y se hizo el tarado diciendo cualquier cosa XD, pero en fin lo resumí lo mejor que pude adiós amigos, espero y que tengan un buen día.